Creación de contenidos en YouTube. Mucho se ha hablado del poder de viralización de las redes sociales, el poder de difusión de los contenidos, la magia del SEO y el atractivo de la comunicación audiovisual. Si unimos todos estos ingredientes, pero no queremos volvernos locos, manteniendo activas eh, un montón de plataformas sociales, podríamos por un momento centrarnos en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena crear contenidos en, en YouTube? Bueno, pues porque es una red social eh, en sí misma porque te permite publicar y divulgar contenidos es una herramienta que apoya el SEO te facilita compartir tus vídeos en otras redes sociales y te permite llegar a tu público como ninguna otra herramienta te lo permite Si has decidido que te interesa tener un canal en YouTube o potenciar el que tienes los factores que influirán en tu éxito son los de siempre buenos contenidos, estructura coherente Enlaces, reacciones sociales y no nos olvidemos de la suerte, algo de suerte, nos puede venir bien también. Bueno, también influye la astucia, el talento, no nos olvidemos de las técnicas de, de, por ejemplo, para controlar la iluminación, la calidad del sonido, tener un buen guión, capacidad de improvisación o ambas de las dos cosas anteriores. Si no sabes por dónde empezar te invito a hacer un curso para creadores de contenidos en YouTube de Google. Es un curso multimedia, fácil de realizar y gratis. Te pondré por aquí un enlace para que puedas hacer clic fácilmente, ¿vale? Bueno, el curso es online, se compone de seis unidades didácticas, cada una de ellas pues tiene su propia evaluación tipo test con tres preguntitas y asimismo una evaluación final de 15 preguntas. En mi caso, las respuestas correctas de esta evaluación final fueron de b a a, -A c d c b c b de C a A. Dicho así suena extraño, son las respuestas tipo test de la evaluación final, ¿vale? No sé si te van a servir porque no sé si te van a hacer las mismas preguntas y no sé si te las van a hacer en el mismo orden pero ahí queda. Bueno, durante el curso se hace hincapié en la organización y la estructuración del canal la consistencia de la marca, de los contenidos, así como la forma en la cual el nuevo diseño único de YouTube trabaja para ti, para permitirte conseguir suscriptores, comentarios, reproducciones, en definitiva reacciones sociales, ¿vale? Que posicionan tus vídeos y hacen que los vea más gente, aumentando tu capacidad de difusión. Y además, también consigues algo a lo que no se le da mucha importancia, pero la tiene. Aumentar el tiempo de reproducción, que también está relacionado con el SEO. No te digo más, lo dejo ahí. Bueno, YouTube se puede convertir en tu trabajador más leal y productivo porque trabajará para ti mientras tú haces otras cosas y con un poco de suerte puedes ganar pasta, mucho dinero. También puedes ganar otras cosas que tienen un gran valor, por ejemplo, reconocimiento profesional, difusión de productos, servicios, etc. Vamos a suponer por un momento que los vídeos que vas a crear son contigo como protagonista. Tú eres eh, videoblogger, por llamarlo de una forma, ¿vale? Como esto que yo estoy haciendo ahora mismo. Vamos a suponer también que no tiene sentido el ridículo, como es el caso. Podría ocurrir que perdieras algo de dignidad en el camino. No sé si es el caso o no. En cualquier caso, el motivo por el cual esto ocurre es para conseguir cientos de suscriptores, eh, miles de reproducciones, hay casos documentados que esto ocurre así. He dicho cientos y miles, podría haber dicho eh, miles y docenas de miles o, o millones, ¿vale? Bueno, no está claro, hablando de números, no está claro a partir de qué números puede merecer la pena perder algo de dignidad para eh, conseguir beneficios económicos, que eclipsarían cualquier sentimiento emocional por tu parte. Esto es un debate. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Bueno, pa ya para terminar voy a recordaros que aunque YouTube puede llegar a trabajar para ti, pero antes tú tendrás que trabajar para YouTube.